Hola amigos de Ecuador, ¿cómo estamos? Mis amigos de Ecuador, este día miércoles mitad de semana, 27 de abril del 2002, bueno estamos aquí en la parte de montaña pues, que es la, la, la, la montaña el Curikingue, con mis pequeños atletas de Ecuador, vamos a saludar a mis pequeños atletas de Ecuador ¿Cómo estamos mis pequeños atletas de Ecuador? este día miércoles, 27 de abril del 2022 muy bien. super, super, muy bien, es la forma la madera, muy bien muchachos, muy bien, bueno Estamos aquí, vamos a arrancar ya unos segunditos más. Estamos haciendo calentamiento. Bueno, ya vienen, pues, corriendo un poco. Ya todas ellas están un poco calientes. Pero bueno, aquí es más para, para las indicaciones o instrucciones técnicas que se le da a los muchachos al momento de partir de aquí. Y arrancamos, pues, este día miércoles. Bueno, de novedad tenemos, pues, amigos, para que este, este video sea transmitido, pues, y difundido para los demás... que comparten en nuestras redes sociales tanto como Facebook tanto como el, el canal el canal de YouTube de mis pequeñas atletas de Ecuador Le hacemos este anuncio pues anticipadamente pues el 8 de mayo por el día de la madre vamos a festejar a la mamá en una competencia una competencia atlética aquí en la ciudad de Quito que es denominada la carrera bueno volvemos a, por la segunda por segunda vez consecutiva mis pequeñas atletas vuelven a competir en la carrera de Hop Room es bueno, de minar, también el nombre tiene de Aurora, Ram, algo así creo que es bueno. Bueno, pero lo importante es que vamos a estar ahí con mis pequeños atletas de Ecuador este domingo, 8 de mayo del 2022, presentes en la carrera de, de Hop Ram. Así que esos amigos de Ecuador estaremos compitiéndolos, no es una carrera larga, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber competir, estar ahí presentes y haciendo pues un emotivo a la madre ecuatoriana, a la, a la madre universal. Recordando el Día de la Madre, pues... Corriendo en las calles capitalinas, de la ciudad de Quito, estaremos, la, la, la carrera va a ser desde la, toda la Amazonas, no toda la Amazonas, sería así, bueno, el, casi el inicio, pues estamos hablando de la Orellana, al pie de la, del parque La Carolina, estaremos ahí toda la Amazonas, todo, todo el recorrido, así es todo el recorrido de la Amazonas, y ahí cogemos ya la parte que es de la prensa, terminamos, bueno, la, la, la, la Amazonas pues termina en el ex aeropuerto Mariscal Sucre, que bueno ya no es pues hoy el aeropuerto ahí, entonces pasaremos a la prensa y entraremos a la base aérea Mariscal Sucre ahí será la llegada de esta competencia atlética y oficial, los muchachos ya están totalmente ya habilitados para la carrera todos estamos ahí así que esos amigos de Ecuador y del mundo les dimos esta invitación que el, este domingo 8 de mayo del 2022 apoyar a mis pequeños atletas de Ecuador en las calles capitalinas, como lo hicieron pues, la vez anterior, ellos salieron a correr en, mayo, perdón, en febrero, 18 de febrero compitieron ellos en la ciudad de Ambato, la, la ruta de los Tres Juanes, esa carrera fue competencia pues, nocturna, así que los amigos de Ecuador, esta vez no es nocturno, esta vez a Quito siempre lo la solo, las carreras de la, las siete iglesias en el centro de Quito se si hace la noche, pues bueno, ahí no hemos competido aún esperemos este año, si hay oportunidad, si Dios nos da toda esta chance de poder participar ahí, estaremos presentes participando pues, con mis pequeñas atletas de color, esos amigos, no les canso más, vamos directo a nuestra actividad física, bueno, gracias a Dios, como siempre dije en mis labios y en mi corazón siempre estará, agradecerle a Dios a todopoderoso que nos ilumina, nos da esa bendición en el mismo hecho que estamos acá, a todo todopoderoso que es inepotente, para nosotros, para el ser humano entonces nos pedimos a él que nos dé toda esa sabiduría y ese conocimiento de poner todo ese conocimiento básico en, las, en la ruta que estamos de entrenamiento, asientos de ensayos constantemente los días de entrenamiento que nos toca con mis pequeñas de Ecuador así que el saludo desde aquí para todo, para todo mi país Ecuador y para el resto del mundo quien te habla también amigo de siempre, Juan Carlos Quina Luisa, preparador y entrenador físico de mis pequeños atletas de Ecuador. Así que, es muchachos, ahora sí, voz fuerte. ¿Por qué estamos aquí? Somos mis pequeños atletas de Ecuador. Amo correr, amo la pista, amo la montaña, amo el atletismo. ¡Sí se puede Ecuador! Uh. Muy bien, sí se puede Ecuador. Uh, muy bien, Ecuador, así es. Vamos por este Ecuador. Vamos por ustedes a demostrar toda esa garra deportiva que ustedes tienen como es el atletismo, así que estamos ahí una vez más animados aquí a tarde y noche ya prácticamente estamos allá minutos del anochecer aquí entonces más noche ya estaremos pues llegando a la parte de costumbre al costado de la montaña del Curiquingue, así que es amigo y tenemos la ruta Puzuki a ver, perdón, la montaña del Curiquingue pasamos la ciudad Bicentenario y nos conectamos con la vía de Puzuki retornamos y regresamos a este mismo sector a la parte izquierda donde está el video a las dos torres de las hidroeléctricas que pasa por aquí ahí a costado llegaremos ya a la noche por aquí, porque estamos ya minutos de la noche son minutitos que nos falta estamos a 5 minutos de las 6 muy bien amigos de Ecuador y del mundo saludándoles una vez más desde aquí, desde Quito, de Ecuador con mis pequeños atletas de Ecuador muy bien sí hay que dar lo mejor carlita este día de miércoles así que para estar listos para el 8 d de llevar para estar en la carrera de Hop Ram. de acuerdo, muy bien. Vamos, arranque muchachos. Muy bien, vamos. Muy bien, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Bueno, están ellos ansiosos de. Ellos tienen una autoestima muy elevada, así que muy de que estar. Muy rápidos. O sea, estos muchachos se están convirtiendo en una máquina de veloz. Así que, de amigos de Ecuador y del mundo. Así que estamos bajando ya, aparte montañosa de aquí del sector donde pues hacemos nuestra base de entrenamiento con mis pequeños atletas de Ecuador esta tarde, como les dije tarde y anoche prácticamente, porque minutos más ya estamos en la noche así que amigos tendremos tarde y noche de entrenamiento con mis pequeños atletas de Ecuador en este día miércoles así que nos toca bajar toda esta parte, ascender hacia el fondo, después ascender un tramo Vamos, pausa ¿eh? vamos, que se nos... vamos, cruce vamos, sí, vamos, sí, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, a vamos, vamos, cruce cruce, cruce, cruce, cruce muy bien, bueno logramos estar a la ciudad Bolivia para conectarnos con Usuki ya cruzamos la ciudad bicentenario que queda al frente nuestro Cruce ahora. Cruce, cruce, cruce. Cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno a la noche ya como ustedes ven está presente Mis atletas de Ecuador ya llegaron al torpe bueno estaba esperando pusieron un pause. Vámonos, vamos un pause, un pause ahí bueno llegamos a Puzuquía. es noche ya está nuestro glorioso tricolor Aquí de la escuela superior de la porción vamos, vamos, cruce, con cuidado, vamos, cruce, cruce, cruce, vamos, cruce, cruce, cruce, bueno, ahí está la viva Puchuqui que van a meter al mundo, bueno, retornamos aquí a la montaña Curiquí con la tetas de color esta noche, ya prácticamente este, este día, miércoles 27 de, de abril de 2022. Bueno, estamos ya de retorno con mis de hoy? ¿Qué día estamos hoy? ya estamos hoy muy bien ya como tal, la noche ya nos nos pisó sobre los talones pues mis amigos de Ecuador y del mundo aquí. de retorno ya con los atletas de Ecuador tarde y noche de entrenamiento de alto rendimiento con los de atletas de Ecuador estamos de retorno ya de Me hecho, menos un minuto, esta vez menos tiempo. Muy bien muchachos, ¿cómo estamos? ¿Por qué estamos aquí? Ecuador. Este 8 de mayo, ¿dónde vamos a estar presentes? En la carrera de Hobrom, ¿cierto? Sí. De Hobrom, de acuerdo. El 8 de mayo te invitamos. Amigo ecuatoriano, amigo capitalino, te invitamos a salir a las calles. El domingo 8 de mayo del 8 de mayo del 2022. Ahí estarán mis pequeños atletas de Ecuador presentes. Ahí la carrera oficial. Qué se será. La fecha que les dije el 8 de, de mayo del 2022, estaremos ahí desde la la salida va a ser de la Orellana y Amazonas. Si corremos 7 kilómetros, toda la parte, toda la Amazonas hasta llegar a la prensa. Y ahí retornamos, perdón, como si tomamos la prensa hasta llegar a la base a la base aérea Mariscal Sucre, ex aeropuerto de la ciudad de Quito. Así que están invitados amigos de Ecuador y del mundo a mirar pues la carrera que van a, ya no van a debutar. Ellos ya han debutado. Así que ellos estarán presentes, mis pequeñas atletas de Ecuador, el domingo 8 de mayo en la carrera de Cobram. Su segunda edición que ellos lo van a hacer este año. Así que los muchachos van a cometer ya las dos, las dos ediciones consecutivas. Mis pequeños atletas de Ecuador. Así que amigos, apóyanos. El 8 de mayo estaremos en las calles festejando a mamá. A la reina del hogar. A la reina de mil virtudes que es mamá. Así que la fiesta es universal. El día domingo 8 de mayo con mis pequeños atletas de Ecuador. Así que ahí estaremos dando los pormenores con mis pequeños atletas de Ecuador. gracias bueno amigos de Ecuador ya estamos en la noche buenas noches mi querido Ecuador buenas noches mis pequeños atletas de Ecuador ¿cómo estamos? muy bien ¿estamos cansados? muy bien ese es el ánimo y la forma muchachos vamos con su autoestima bien elevado con la mirada al frente ...que sí se puede, Ecuador, ¡vamos! Bueno, ya estamos por acá de retorno ya por el puente... ...hace este minutos atrás pasábamos por el costado izquierdo de la... del, video... ...estábamos pasando por allá, sí, minutos ahora estamos de retorno ya... ...retornamos de Puzuquilla para acá... ...a conectarnos con la ciudad Bolívar, ahí cruzamos... ...la Ciudad Bolívar y nos unimos a la ciudad Bicentenario, y salimos de la ciudad Bicentenario, y cogemos ya las, los talones o pie de montaña, el Tajamar y el Curiquingue, y el final, remate final es en la misma, en la misma, en la misma curva de la, del, del tope final que es de la montaña el Curiquingue, remate es en la, en la última curva de la montaña del Curiquingue, así que, es amigos de Ecuador y del mundo, tarde y noche, como dije, de entrenamiento de alto rendimiento con mis pequeños atletas de Ecuador desde la parte norte de la ciudad de Quito con mis pequeños atletas de Ecuador. Estos amigos, ahora vamos todos juntos, vamos, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, la cruce, cruce, cruce, cruce, cruce, pause ahí, pause, pause, pause, pause para cruzar, pause, pause, hay mucho vehículo hasta ahora porque esta hora ya sale de todos los trabajos, las oficinas, de todos los lugares pues tenemos que hacer un pequeño pause aquí para poder cruzar la calle Vamos a ver, Cruza. Baja. Vamos, bueno logramos cruzar ya bueno hubo una gentileza de los caballeros que realmente saben respetar lo que es una, un deportista así que señores, hicieron chance de cruzar bueno, ya pasamos todo lo que es la parte fuerte aquí la, la cruzada de la simulación Bolívar es una vía muy, muy transitada hasta esta hora así que eso amigos, pueden vamos a cruzar bueno, aquí ya nos unimos ya a la ciudad bicentenario con mis pequeñas teatras para esta tarde y noche de entrenamiento de alto rendimiento de tequil ¡acelere, vamos! ¡Acelere! ¡Acelere, acelere, acelere! ¡Vamos, acelere! ¡Acelere, acelere, acelere, acelere! Muy bien, nos despedimos del asfalto en esta noche de entrenamiento, que el asfalto ya. Entramos ya a la montaña que es aquel. El Tajamar, en esta noche de tengo que explicar las dedos, de color. Vamos ya a la cumbre final. Bueno, ya llegamos a la parte de la montaña de Curiquiqui. Ustedes bien? Es noche, como les dije. Vamos, vamos, ¿qué pasó? Vamos. Vamos, vamos. Muy bien. Vamos a cruzar aquí hay un pequeño puente de madera hecho artesanalmente. Esto en es las dos montañas de Tajamar y la montaña del Culquín. Acaban de cruzar muchachos. Aquí hay un rochuelo pequeñito. Vamos muchachos. A meter esa fe. Y esa esperanza en ustedes un remate final. Vamos. Muy bien. Aquí nos vamos montaña arriba. Al remate final de la montaña del Curiquín. Esta noche, entrenamiento de alto rendimiento de mis pequeños atletas de Ecuador. Bueno, estamos ya. En la parte, del ascenso fuerte de la, de la montaña. Algo se les ve ya, muchachos. Aquí es totalmente... Como les digo, aquí ya reina los la Oscuridad, lo que pueda salir en video lo sacaremos. Fuera de Ecuador! ¡Vamos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese ánimo? ¡Súper, súper bien. bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos cerca ya, cada vez vamos cerca con mis peñatetas de Ecuador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Santo! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, Janile! Está a unos 100 metros de distancia ya, seguida de Carlita. ¡Vamos! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos! Bueno, ahí sube Carlita. Sube Jamilet, remató hace rato. Coronó Jamilet, primera ubicación, esperando arresto. Muy bien, estación de por tu primera ubicación. Muy bien, Carlita, segunda ubicación, la parte de montaña. Atrás viene Bruce. Muy bien, aparece la silueta, aparece, aparece, aparece Bruce. Muy bien, Bruce, felicitaciones, tercera ubicación, parte de montaña, alta la pequeñina, la pequeñina, la más chiquitina de, del equipo de mis pequeñas atletas de Ecuador en esta noche, dando todo lo mejor de este deporte que es el atletismo, de alto rendimiento de mis pequeñas atletas de Ecuador. Muy bien, felicitaciones, mis pequeñas atletas de Ecuador, tarde, tarde y noche, pues ya prácticamente es noche, así que amigos, volveré a saludarles a ustedes una vez más, Buenas noches con todos ustedes amigos de Ecuador y del mundo, amigos de YouTube, buenas noches. Amigos de Facebook, muy buenas noches. Y muy buenas noches. Mis pequeños atletas de Ecuador, ¿cómo estuvo esta esta, esta prueba de hoy día, muchachos? Bien. Muy bien, felicitaciones. Para esa garra, para qué estamos entrenando? Ahora, ¿Qué carrera viene el 8? El Hop-Rom Eso, la carrera de hop Ram. Eso es la de Hop-Rom La de Hop-Rom hop Bueno, amigos de Ecuador y el Mundo Pues aquí con mis pequeñas tetas de Ecuador Gracias a Dios llegamos pues Sin ninguna ni... Novedad Novedades de que hemos llegado En una buena En una buena manera es amigos de Ecuador del mundo, quien te habla tu amigo de siempre, Juan Carlos Quina Luisa, preparador y entrenador físico de mis pequeñas atletas de Ecuador. Así que te invitamos este, este domingo 8 de mayo del 2022 a la carrera de Hop Ram. Ahí estaremos presentes con mis pequeñas atletas de Ecuador, así que amigos de la capital, quito apoyar el día domingo 8 de mayo a mis pequeñas atletas de Ecuador. Estaremos festejando a mamá desde las calles. ...compitiendo, dando ese honor a mamá... ...el triunfo será para mamá... ...así que así estaremos festejando el Día de las Madres... ...del 8 de mayo... ...en la competencia... en la competencia ...atlética... ...de Hopram... ...así es muchachos... ...a tener esa autoestima elevada hasta el 8 de mayo... ...para dar lo mejor... ...y demostrar que ustedes son unos... ...guerreros... ...atletas... ...muy bien, como estuvo la... ...esta noche la carrera... ...de entrenamiento, de atletismo... Yamilet. Estaba muy bonito y que, que nos, y nos apoyen dando aire y que nos vean to, to, los, todos los señores de todo el mundo que vamos a correr el 8 el de mayo en la, la carrera de home run. Muy bien, de home run. Eso, muy bien. Las mi hija, por tu segundo, primera ubicación, parte montaña. Muy bien, Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo esta este entrenamiento tarde y noche de... ...de atletismo con mis pequeños atletas de Ecuador, ¿qué tal? He estado muy bonita, que me apoyen en la carrera de home run... ...todos los ecuatorianos, y un gran saludo a todos los ecuatorianos. Muy bien, un saludo de parte de Carlita... ...de mis pequeños atletas de Ecuador. Así que... ...tienen el logo de mis... ...pequeños atletas de Ecuador... Muy bien, vamos con la tercera ubicación de Bruce en esta noche de entrenamiento de alto rendimiento de atletismo con mis pequeños atletas de Ecuador. ¿Qué tal, Bruce? ¿Cómo estuvo este, este entrenamiento de este día miércoles 27 de, de abril de do, del 2022? Eh, estaba muy bonito y que todos me apoyen dando like. Y me dan un saludo a todos los ecuatorianos y que todos nos apoyen en el, en el home run del de, de, de, de, el 8 de de mayo y que es el día de la madre muy bien, pues, gracias a por tu tercera ubicación vamos con Antonita. ¿qué tal Antonita? ¿cómo estuvo esta carrera este día de hoy? perdón, carrera y entrenamiento de esta noche con mis pequeñas teatras de Ecuador estaba muy bonito y que me apoyen y que vamos a estar en, en la carrera de el día y que nos apoyen dando like, chao muy bien, felicitaciones muchachos a, a, a dar ese coro, vamos a con fuerza muy bien muchachos, ¿por qué estamos aquí? Muy bien, felicitaciones muchachos, un fuerte aplauso para ustedes y un fuerte aplauso para todos los amigos del Ecuador y del mundo, un fuerte aplauso para los que nos miran a través de las redes sociales, tanto Facebook, nuestro canal oficial de Pequeñas Tetas de Ecuador. Muy bien, felicidades y aquí retornamos del día viernes. Carapungo. Muy bien, el día viernes nos encontramos una vez más en nuestros entrenamientos de atletismo de alto rendimiento con los pequeños atletas de Ecuador. Estaremos igual saliendo de la misma montaña del Curiquingue. Cruzaremos pues toda la parte de las dos montañas, están las Curiquingue y de Tajamar y pasaremos la ciudad de Bicentenario igual hasta tomarnos con la ruta Simón Bolívar y de ahí llegaremos hasta la parte que es el redondel de la entrada a Carapungo o el centro comercial. Portal Shopping de Carapun, el día viernes. Nos vemos. Así que quedan invitados para el 8 de mayo, que es Pequeñas Atletas de Ecuador. En la carrera de Home Ram, le invitamos. El 8 de mayo estaremos celebrando a mamá en las calles, dando lo mejor para mamá. Y ese triunfo será para mamá. Esos amigos, felicidades. Quien te habla, tu amigo de siempre, Juan Carlos Quina Luisa, preparador y entrenador físico de Mis Pequeñas Atletas de Ecuador. Hasta la próxima. Goodbye.